El punto más elevado de la ciudad de Lebrija es el conocido como Cerro del Castillo. Se trata de un espolón natural con un importante valor estratégico de control visual del territorio, dominando tanto la ciudad de Lebrija hacia el este como las planicies de marisma y campiña hacia el oeste. Todo indica que en torno a este espacio es donde comenzó la historia de la ciudad de Lebrija siendo el lugar elegido por sus primeros pobladores ya en el sexto milenio antes de Cristo por sus idóneas condiciones para la vida. Su carácter escarpado propiciará su ocupación como recinto defensivo. En su extremo occidental se conservan restos de una antigua torre atalaya, construida a finales de época turdetana y reformada tras la victoria de Roma sobre Cartago, en el siglo III a.C. A su función defensiva se uniría la de control visual del tránsito marítimo entre los distintos enclaves de población a través de un estuario marino poco profundo y de costas recortadas que siglos más tarde conformaría el conocido lago Ligustinus. No será hasta el siglo XIII cuando en época almohade comience la edificación del Castillo Medieval de Lebrija. A pesar de que en la actualidad quedan apenas algunos lienzos de su primitiva estructura, las investigaciones llevadas a cabo sobre el Cerro del Castillo permiten realizar una hipótesis reconstructiva a partir de distintas fuentes. Las excavaciones arqueológicas, el plano de 1812 realizado por las tropas de ocupación francesas, y el grabado del dibujante flamenco Joris Hofnagel, quien hacia 1580 realizaba por encargo de George Brown una vista panorámica de Lebrija para el mayor atlas del mundo de la época, el Teatrum Orbis Terrarum. En el grabado podemos ver la ciudad de Lebrija y la imponente fortaleza que dominaba toda la comarca y sus alrededores. El castillo, que fue construido en un único expediente, quedaba estructurado en tres sectores o recintos que albergaban distintas funciones y de los que aún se conservan algunos restos. En el extremo oriental, visible desde la cuesta del castillo, se conserva un lienzo de grandes dimensiones perteneciente al recinto intermedio que avanzaba hacia la ciudad de Lebrixa. Quizá uno de los restos mejor conservados sea una de las torres del recinto bajo o Alcazarejo, visible desde la calle Sochantre Juan Porte, así como el lienzo que los separaba del recinto intermedio del castillo, que ha quedado hoy día entre las medianeras del caserío. En el escarpe norte se conservan parte de una de las torres y un lienzo de muralla, pertenecientes al sector intermedio, donde se ubicaba la plaza de armas que serviría tanto para alojar a la población en caso de asedio como para el entrenamiento y revista de tropas, así como una serie de viviendas que podían servir de alojamiento para la guardia y la población que habitaba y daba servicio al castillo. Junto a estas, habría almacenes, cuadras, aljibes y taonas que hacían del castillo una pequeña ciudad fortificada. Ya en época cristiana se llevarán a cabo una serie de reformas entre las cuales destaca la construcción de la ermita del castillo. En el extremo occidental del cerro se alzan sendos lienzos pertenecientes a la muralla diafragma que separaba la plaza de armas del recinto superior o de la alcazaba, la zona más fortificada del castillo. Entre ambos muros se ubicaba la torre del homenaje, a través de la cual se accedía a la Alcazaba. Servía, además, como residencia al señor del castillo y era el último reducto del complejo defensivo. De la Alcazaba sabemos que albergaba una vivienda, así como un gran aljibe, que abastecía de agua a la población del castillo en caso de asedio. El Castillo de Lebrija, hubo de ser una imponente fortaleza que dominaría todo el territorio circundante de las marismas del Guadalquivir. Sin embargo, una vez que concluyó la guerra de conquista de los reinos cristianos, a finales del siglo XV, entró en una lenta decadencia, empeorada debido al paulatino desmonte del Cerro del Castillo hasta tiempos recientes. En la actualidad, esta fortificación medieval, de la que quedan apenas algunos lienzos alzados de su primitiva estructura, está declarada Bien de Interés Cultural.